Vamos a sentarse saca así el cupro la en el cuero sí. Sí. Sí. hay que te que me curan mucho y ¡Sabes! ¡Sabes! ¡Sabes! ¡Sabes! ¿Qué va a Chay hamana Está sirviendo el mote. En estos momentos está sirviendo el mote para todos los que han trabajado ayer. Quiere decir, van a curar la cabeza. Lleva, sí, sirve. ¿Qué El huevo. Eh, eso no. <ríe> También, Johnny estás ayudando. Sí, full chamba. Sí, full chamba. Johnny está lavando los platos. <ríe> Muy bien, Johnny. Una vivo todavía, Richard? tío, mambi, tío, mambi, tío, mambi, tío, mambi, tío, mambi, tío, mambi, tío, mambi, tío, mambi, tío, mambi, Ay, ya. en Sí. <risa> sí, narpa, a ver Alfonso. Al paijo, Al payo. Que que Él pensaba no, pero al final <risa> En es a ver, para el pobre ardea. Es capaz de darnos <risa <risa bueno, es que Поэтому, día, tía tía casa ¿Qué jampas? Jampas, tía te a día puede Su huevito mi amiga? Est ,Prabajo es una pequeña Ahora, más que uh, nada, de revisar el cuchillo en A sánchez. Afeccionada a preparar el cuchillo. Si sí, se sí, ponga pues a trabajar, uh, Y saludando, más que nada, también todos mis hijos uh, de Lima que ha quedado. Julio Gutiérrez y uh, el avión 22. Antonio 22, después de 022. Con toda la familia saludando. Esta eh, costumbre hoy día, todavía con fuera de camisa, vamos a estar en limpieza del estado. ¿Ya? Nuestros maestros también eh, eh, hoy día, todavía van a cumplir hasta las últimas consecuencias. Gracias a eh, el producción Apójaro Barazo, Mamá Karina. Y empecemos a ver cómo va la secuencia. Claro, mamá. ¿Qué Ah, yo sí. Ah, que <risa> la limpieza pero la limpieza con qué está haciendo con agua o con chicha alcohol bonito Ah, la limpieza es con alcohol puro sí, ya esto, esto, esto vamos a lavar. porque si no lavas por ella le agarra uh -huh. ¿Qué sí, agarrar por ella? mira, ¿Ya? de yo? ¿Qué de yo? Vale cosas, eso, es mal el que No, la a Sí, ya dijo, están lavando, seleccionando. ¡Música! ¡Música! ¡Hasta el amanecer! La justo para mí. ¡Me ya llegó para que cante Giovanna. Ayer necesitados Vaya, mi compadre, por esa opinión de papá. Salud, casa, aunque hay un poquito hay que arruinarlos. ¿Eh, el papá? Saludos, saludos, Pues no me he se... no. Toma, toma, toma. Pues o... o... o... no son toma chay, que ya, mamá. Venga, chiquitío. Bueno, chuga, sin Gasolina, cuando trae gasolina, a ver, el carro no traba. ¡Ja, no, no, no. Tío, gracias Está bien, alguien nos va a traer noticias. ¡Vamos! ¿sí? y pasar ¡Vamos! ¿Hay tío ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué si? en ¿Papá? es ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es es es es Ah, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Sí. ¡Ay, ay, ay! ay ay, no, no, no, no, no, cierra! cierra no, no, la sierra! no, no, no, no, no, no, no, <risa> con fe, pues no, tío. Con fe, están haciendo con fe. Con fe a nuestros sapos. pues no, no. cheque. Toma cheque. Cheque. Cheque. <risa> no, la carta de ya Ya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 ¿Tío mi chiquita, hasta lavarme y camino para que pueda comprar. Es su cuerpo mismo. su dorra, a ver si la lavar no Sí. Ya, pancho, tío. vaya a vaya a Rápido. Para todos, para Para todos, no. Sí, ¿Acosta? ¿Ya ¿Ya tomé? ¿Ya pasé, ¿Ya pasé tío, si yo tomo ya no te voy a filmar, ¿ah? ¿eh? No, normal, más fuerza. Sí, o no, este, a Ay, ay, ay, ay, ay, no ay, ay, ay, ¿Cómo? I you can you give up.